Hola familia, regresamos con este segundo video del Atlanta Kingdoms. Creo que ya le estoy entendiendo un poquito más. Ayer me puse a ver el video que, que hizo el creador del juego en el YouTube cuando le hicieron la entrevista. Y ya más o menos lo estoy entendiendo. Lo que sí me di cuenta es que me quedé atorado en los, en los días que se iban a tardar el, mis trabajadores en terminar el trabajo, la misión. Me puse a apretar más botoncitos y creo que, como decía, creo que lo estoy entendiendo, pero en fin. Antes que nada, génesis platico lo siguiente. Este juego, cuando salga en beta, será durante la, durante la semana de Génesis en junio, solamente van a tener va a estar disponible en las ciudades de Dallas y Arlington si no tienen propiedades ahí les recomiendo que vayan y compren algunas para que empiecen a practicar con eso si es que quieren empezar a jugar este juego tampoco no quiero que se vayan a gastar sus supex pero si quieren aprender cómo jugar esto tienen que tener propiedades en una de esas dos ciudades otra cosa es que está el mapa aquí yo, tengo, yo solamente tengo tres propiedades en Dallas, es todo lo que tengo. Pero, si nos damos cuenta, aquí están todos el, el, los barrios en, en la ciudad de Dallas y unas ciudades que están cerquita. Si nos vamos al juego, le ponemos aquí los barrios. Ahorita, durante la apertura, que fue hace unos meses, no, no sacaron muchos barrios. Yo tengo como tres propiedades aquí en Highland Park que es este, y se dan cuenta, es, a ver, ¿cuál era? Sí, Highland Park es esta, este barrio que está aquí. Es que solamente en el juego ahorita, Upland Kingdoms, ajá, solamente va a estar disponible esta sección. Los diferentes colores en el mapa representan diferentes recursos naturales. Tal vez el verde es como son un bosque, a lo mejor el morado son las montañas. Yo digo que sí, porque si está en blanco, ha de ser la nieve. Entonces estos morados, ha de ser las montañas, arriba es la nieve, lo que es lo blanco. Lo moradito, quién sabe qué será. Tal vez el, lo café es un desierto. Aún no nos sé dice exactamente qué, qué son los diferentes colores, voy a tratar de averiguar pero va a ser importante saber dónde están nuestras propiedades porque eso nos dará acceso a diferentes recursos naturales digamos que mi reinado me quiera yo dedicar a construir armamento tal vez unas flechas, qué más unas espadas, escudos, voy a necesitar fierro y eso solamente lo voy a tener que tal vez encontrar en las montañas en cuevas, no sé cómo va a estar esto, pero aquí, si tengo propiedades donde está puro verde y es un bosque, tal vez no encuentre esos recursos, esos minerales que voy a necesitar. Que chiste tenga que tenga muchas personas que puedan fabricar armamentos si no tengo el material para, para fabricarlos. Por eso, cuando salga este juego, ya se salga del beta y esté, esté accesible en todas las ciudades va a ser importante tener una red. Yo digo que sí va a ser importante tener una red porque eso ayudará a tener acceso a más cosas. Otra cosa también que escuché en, el, en la entrevista, una vez que, que podamos sacar esos recursos de la, de la Tierra, vamos a poder venderlos por UPEX. Entonces digamos que como yo no tengo acceso a minerales, porque creo que solamente estoy en el, en el bosque, si quiero hacer espadas, voy a tener que cambiar mis arbolitos, estos, por hierro, por cobre, para hacer mis mis espadas, mis armas, o tal vez se las compre a otro jugador. Vamos a poder hacer esto con el con el juego, y vas a tomar parte también en Aplan porque vamos a hacer ese intercambio de UPex Cuando hice el primer video me quedaban 5 días, bueno, no 13 días y lo que no sabía yo es que podía yo aquí poner más trabajadores. Así es que puse 3 ciudadanos, los que llaman los Peasants, Ciudadanos, Ciudadanos Comunes y Corrientes. Creo que nada más puse como dos a trabajar, pero aquí también está el, como un carpintero, entonces puse 4 a trabajar en total y se fue de, de 12-13 días que se iba a terminar este trabajo a 5. Después hoy en la mañana me di cuenta que tenía yo un granjero y lo puse a que se pusiera a construir una granja. Tiene que uh, cultivar, tiene que cortar 20 árboles y se va a tardar 28. Y eso se va a tardar 20, 31 días en cortar los 20 árboles y se va a tardar 28 días en, constru en fabricar, construir la, la granja. Y aquí tengo una persona trabajando. Aquí tengo tres ciudadanos y un carpintero. Pero vi que no se movía. Quedaban 5 días todavía. Me puse a ver el video otra vez y lo que me acabo de dar cuenta que estos numeritos o oh, porque dijo en el video el Gombriel Fijo. que cada hora. Es como un día aquí dentro de este juego. Ya pasaron casi 10 horas desde que hice esto. Así es que ¿por qué no por qué no se terminó de hacer el trabajo? Esto representa, creo, porque hasta esto lo apreté, representa el número de días que quiere uno que avance. Pensé que tenía que estar aquí... Conectado al juego todo el tiempo, dije: Eso no, no es posible. ¿Quién va a estar atento aquí en el juego todo el tiempo? Entonces le apreté aquí el 1 y avanzó de 5 cinco, cinco días a 4 días. Vamos a hacerlo otra vez y vamos a ver si me avanza a un día más. Lo que sí, lo que pasó es que como que se congeló esto y me tuve que salir del juego y, y entrar otra vez al juego. Porque ayer, ayer noche le apreté aquí en un numerito y se quedó así nomás en la ruedita y no pasó nada. Miren, como se, ya no tengo nada, dije, ching, Me espanté. Ya es el día 17 del otoño del año 51. Entonces lo que tengo que hacer es, me tengo que salir y tengo que regresar otra vez. Aquí le hago el logout y ahorita regreso. Ya regresamos otra vez. Me voy al reinado de balas. Día 17 me voy aquí a trabajos le aprieto aquí una flechita la apretamos a esta y miren me queda un día dos días para construir mi, mi tablita esta para cortar la madera los, los troncos de madera para hacerlos leñita esto es lo que me queda como creo que apenas llevo como 40 minutos desde que puse a este trabajador a... Um, a trabajar aquí pues usted no se mueve pero vamos a darle a otro día más porque supone que ya llevo como si una hora es un día ya llevo como ocho horas aquí trabajando con esto con mis trabajadores creo que ya para la siguiente ya voy a poder terminar con esto vamos a ver doy un día más ya es el día 18 del otoño del año 51 si nos venimos aquí los trabajos, se puso a hacer lo mismo. ¿Por qué me hice 57 días? Ah, no, no, no, no. Este es el granjero. Miren, ya avanzó un, un día. Aquí. Aquí. Ya. Ah, faltan dos días más para terminar de construir el la cosita esa, la tablita esa para cortar la madera. Ya corté los árboles. Vamos a avanzarle dos días más. Y regresamos bueno familia ya estamos de regreso solamente tengo un trabajo en el momento una misión que es construir la granja se terminó el otro vamos a ver dónde dónde podré encontrar aquí está mi armamento mi tablita esta que construí por ejemplo aquí pueden ver que tengo un granjero que está trabajando, o sea, tengo tres ciudadanos que no están trabajando, tengo un carpintero que no está trabajando. A ver aquí, producción, chopping block, aquí está. Entonces lo que puedo hacer ahorita, como ya tengo este chopping block, el, la tablita está para, el tronco este para cortar madera, lo que voy a hacer es venir aquí, y ah miren miren vamos a ver cómo está esto esta es leña y estos son tablas de, de madera creo que también será importante saber no sé si en el futuro como hay temporadas que durante el invierno voy a necesitar este leña no vamos a poner planks que son las tablas de madera voy a poner a, a mi trabajador a mi carpintero a que las construya le ponemos aquí uno porque solo tengo uno le ponemos que sí que vamos a guardarlo va a producir 5 aquí es el progreso de la producción quién sabe qué significa ese 1 más 1.2 entonces voy a consumir un tronco y me va a dar 5 tablas no le apeten aquí al demolish, eso quiere decir que cancele la producción. Bueno, tengo ahorita tres ciudadanos que no, que no estoy usando y lo que vamos a hacer es ponerlos a que ayuden al granjero a construir la granja. Y no sé, los peces se podía traducir a, a campesino. No sé, sea, déjenme saber cómo les llamarían ustedes a estos ciudadanos. Porque ese es el granjero. Y este es el campesino con la diferencia entre un granjero, el farmer, es el dueño de la granja y este es el campesino el que los ayuda. No sé durante el tiempo medieval cómo, qué términos tenían, la verdad no, no me acuerdo muy bien. Bueno, vamos a hacer que ayuden aquí al granjero, Peasants, tres campesinos. Vamos a ponerle que sí. Y miren, ahora quedan 9 días para que acaben de cortar los árboles y 10 para que terminen de construir la granja. Vamos a avanzar de 5 días, a ver si me deja avanzar 5 días, no sé. Bueno, familia, ahorita que le apreté seleccioné los 5 días, se tardó más en refrescar la panda del juego y tuve que salir y meter. Miren, ya estoy en el primer día de invierno del año 51. Y vamos a ver qué que estamos, cómo estamos acá. Cuatro días, diez. ¿Será que me está contando desde que empecé a jugar? Pero es que apenas empecé la construcción esta. Tiene ni, no tiene ni una hora que empecé a construir la la granja así es que vamos a ponerle otra vez el número 5 a ver si avanza así y a ver si cambia esto 4 y 10 ahorita regresamos le voy a dar el 5 a ver qué pasa bueno familia ya avancé los 5 días más quedan solamente 9 días para terminar la granja voy a ver si puedo seguir avanzando esto y a ver qué, qué nos da a ver vamos a ver familia ya la avancé 5 días más, ya es el 11 día del invierno. Ya me lo, creo que se acaba el año. Y vamos a ver. Ya tengo 15 planks, recursos, ah, aquí, aquí que quiera, trabajos. Ah, sí, mire, me quedan 4 días. Así es que vamos a seguir. Voy a darle 5 días más y vamos a ver ya para terminar el video. Y vamos a ver qué pasa con la granja que podemos hacer para que aquí sí ya lo termine y después siga con otro video. ahora sí vamos a ver ya es el día 16 me vengo lo estoy entendiendo un poquito más a esto aquí a los trabajos no tengo ningún trabajo entonces ya terminé mi granja por lo que veo ah, vamos a ver mis trabajadores el único que está trabajando es el carpintero granjas ok miren ya tengo mi granja ¡Uh! Miren, miren, miren, miren. Lo que puedo cultivar. Papas. Zanahorias. Uh, granos. que es, es el wheat? Uh, cultivar trigo. Estos son... Esto es remolocha. No, yo lo conozco de otra manera. No me acuerdo cómo, cómo lo decimos en México. Se me olvidó cómo traducirlo. Esto, los hops, son como para hacer cerveza. Este de Hubs es lúpulo. Nunca había escuchado eso. También tenemos uvas. Es lo que se puede cosechar, cultivar en el momento. Así es que vamos a poner a trigo. Necesitamos un pan. Tows planted. Vamos a poner al granjero. Y ¿por qué no me deja...? Solamente puedo, el granjero es el único que puede hacerlo. a ah, no, es que tengo tres. Y si pongo a los peasants, nada más uno. Ok, vamos a poner al granjero. Aquí. No sé si tengo que hacer otra cosa, pero no. ¿Dónde están los días? ¿Cuánto planté? No sé si esto ya funciona todavía no. A ver, vamos a ver. Bueno, mi producción aquí de las tablas... Voy a hacer que le ayuden al, al carpintero. Pero creo que no me va a dejar. Ah, interesante. Solamente el carpintero puede hacer esto. Pero en fin, voy a seguir viendo cómo funciona esto. Pero es una, una idea. Pensé que este video va a ser un poquito corto. Pero aquí nos quedamos viendo qué más podemos hacer. Para el próximo video. A ver qué, qué tanto ya tengo. A ver si encuentro... Otras cosas más por hacer. Se ve interesante hasta el momento, un poquito confuso. Pero a lo mejor este juego sí, sí va a pegar en con la comunidad. Porque será una forma de ver qué reino es el mejor, quién tiene más recursos. Pero, pero creo que se va a necesitar una red grande de propiedades. Y no sé si en el futuro nos vamos a poder unir entre duques. Para tener un reinado, creo que también va a ser interesante ver cómo los nodos, si hay nodos que deciden participar en esto, sus miembros. Por ejemplo, en Winneka decidimos ayudarnos así entre reinado, entre duques, duquesas. Por ejemplo, que a Urban, que él tenga propiedades donde tenga muchos minerales como cobre, hierro y él le cambie esos minerales a cambio de madera que voy a poder producir mucho. Pero en fin, familia, espero que este segundo video les haya dado un poquito más, mejor idea de cómo se trata, de qué se trata este juego, cómo se juega. Voy a seguir aquí moviendo los botoncitos a ver qué más se puede hacer. Cuando llegue con el tercer video, espero ya tener mejor idea de qué tanto se puede hacer. Ahora sí, familia, me voy, que tengan bonito día. No se les olvide dejar un like si les gustó el video. Que tengan bonito día y nos vemos despuesito en el metaverso.